Hola a todos, mi nombre es Postonario y bienvenidos a un nuevo capítulo de Rastillo os traigo un raid de que flipáis en un iceberg Efectivamente señores, encontramos un iceberg y nos metimos allí, lo reventamos. Y nada, quiero recordaros que estamos todos los días a partir de las 5 de la tarde de la española en twitch.tv barra bostonario. Si os queréis pasar, yo por mí encantado de teneros allí. Y podéis ver todas estas cosas que pasan en directo, ¿vale? Y podréis interactuar conmigo y preguntarme qué cómo me va la vida y qué tan largo tengo el pelo. Así que nada, chicos, os dejo con este vídeo. Disfrutadlo, dejad vuestro like y suscribiros dentro video. Oh, del vídeo. Hola, debéis ver hermano, hermano, hermano, hermano, hermano. Ya veis, ya veis, ya veis. Voy, me voy, me voy, me voy. Bueno, aún, que yo me voy, tío. Esto ya sabes dónde está, ¿eh? Acuérdate. C10. C9, C10, ¿vale? Vale, el rollo va a ser que tenemos que viajar un poco, ¿eh? Eso no está cerca, ¿eh? Lo digo ya. A ver si nos da con esto. Venga, nos vamos a la ver, va. Ya estoy aquí. Bienvenido Maxi otra vez, tío. Vamos a ver la del iceberg, tío. Así que nada, señores. Cualquier cosa que me queráis decir por el chat, estoy aquí. Y vamos a echarle un ojo a la casa del iceberg. Lo que voy a hacer es llevarme ya... ...10 c 4 o algo así. Vamos a hacer una casilla por allí. Es enorme, sí. Es enorme, lo sé, lo sé. De hecho, igual me tengo que llevar los 29 que tengo por ahí. Y las achilinas. No sé, vamos a, vamos a verlo Primero me gustaría acercarme y mirarla, ¿vale? Así que nos vamos a hacer una casilla por allí En plan raideo Esa también Y aquí tiene que haber otro armarito o algo, ¿no? Vale, vamos a empezar con las torretas Vale, porque no nos queda otra Y vigilar esa puerta que no la abran Son duras, ¿eh? Hija puta No va a morir ¿Me voy a tener que traer balas explosivas? ¿O voy a tener que hacer más pepos? Vale Son cuatro Van a quedar cuatro o seis Vale ¡No! Y lo fallo, hermano. No, no, no, no. No no estamos para fallar ahora, ¿eh? ¡Uf! ¿Cómo me ficha la cabrona? ¡Uf! ¡Qué complicado está, tío! Que desde tan lejos... Me da rollo acercarme. Porque... ¡Ahí está! Esa es la tocada. Vale. Lo siento por fallar tanto, ¿eh? Pero... Hace un montón que no raidaba con esto Estoy por tirarle al medio ¿Cuántos me quedan? Vamos, no, espérate Obviamente aquí no hay nadie ¿Vale? Obviamente Y esto es una puerta de chapita, creo yo, ¿no? Vale, yo quiero romper Ahí Ahí Vamos a ver qué hay por ahí. La fallada y el gol. Dale las puertas. Mmm. Tengo llevo C4, no pasa nada, no os preocupéis. Dejadme abrir este hueco. Eh, ¿Sigue teniendo estos daño de... de área? Ok. Tiene daño en área, vale. Sí que tiene daño en área, que flipas. Vale, vale, vale, vale. Ya estamos, ya estamos, ¿eh? Vale, veo la chapa ahí, pero es que no me fío porque aquí puede haber torretas por dentro. Tiene pinta de estar ahí. Estoy siendo precavido, ¿eh? Escucha una puerta Tiene que estar ahí, loco ¿No? Porque estos no tienen segunda planta Tiene que estar ahí, loco O por aquí ¿Qué decís, señores? ¿Dónde está? A ver si es de chapa A mí que está aquí detrás de la chapa, ¿eh? Tiene toda la pinta Venga, vamos a gastar los pepos que nos quedan Vale, aquí no hay nadie, ¿eh? De, de kilo No sé Vale Vamos a hacer una cosa Voy a, a tener un C4 Petamos esa puertilla de ahí Vemos a dónde nos lleva Y si no, pues a la chapa Vale Vale Sí que me están dejando hacer lo que quiera Vale, ahora que no nos maten también, ¿eh? Cuidado que tenía que haber tenido un arma de repuesto, tío ¿Sabéis? Por si se ponen las cosas feas Que no tengo allí dentro Eh, lo he dicho ¿Quién... ¿Quién me da? ¿Otra vez el pussy ese o qué? ¿El pavo ese será? ¿El mismo de antes? Ojo, que se mete más, ¿eh? Puede que sea por aquí, ¿eh? Vale, lo que no sé dónde está el pussy este, ¿eh? Al que le gusta disparar Igual está en el cubo ese, ¿no? ¿O qué? Veo otra puerta Puede ser, ¿eh? Puede ser Hmm, aquí está el estás del horno. Obviamente no debería haber nada. Bueno, algo hay. Esta puerta de allí, eso está claro. Tan, tan, tan, tiene que ser ahí, ¿eh? La casa pequeña debajo, las puertas, te sale más barata, creo. Por los C4, ¿no? ¿Dices? Vale, ahora tenemos un problema Y es que este pavo no sé dónde está Y me puede disparar, ¿vale? Me he cogido todos los C4s ¿eh? Una bueno, chapa es tan jugosa ya ¿Dónde estás? Como te gusta esconderte, ¿no? Y dispararme de lejos ¿eh? ¿No tienes lo que hay que tener o qué? Sí que lo tiene Así es que como te ve, hermano ¿Estás ahí? No. ¿Por qué no lo veo? Nada, no, solo quiere molestar el pavo ese no. si, si tuviese huevos se pillaría un barco ahí y vendría aquí ¿Sí? Sigue, sigue, sigue disparando tú Vamos a ver. Bueno. ¿Me tendrás una por cuatro? Yo no tengo. Pero esta es la mejor defensa que tienes. Que pussy, tío. Os lo he dicho, creo que estaba en la chapa. ¿Este pavo no se va a callar o qué? Dispara, se esconde, dispara, se esconde. hay casa más rara, tú. Puertas, puertas y más puertas Pues una cada una, ¿no? A ver, o esto se sube así No Esa de ahí tiene que dar algo también, ¿no? ¿Cómo lo veis? Es que igual da una caja o... No sé ah, El pavo no está ahí ¿Qué opináis, chicos? Bueno, no me habéis dicho nada aún Ah, esto es para camping, esto es para el camping Ojo Se una ahí, se ha conectado Esto es para el camping, tú Tiene que estar por aquí abajo ¿eh? Pues o ahí o ahí Así es que no tiene más. Uno a cada uno, va. ¿eh? Tras y tras. Nada. A ver qué pasa. Pero vamos, estos están igual que yo, ¿eh? No tienen puertas. Joder. Bueno, soy millonario, ¿sabes? Me da igual gastármelo, pero. Joder. Bueno, hemos llegado a una cama y hemos llegado a Ryan. Hola, Ryan. Mira, gracias. Pues me da, a Ryan, que vas a morir, sabes. Creo que puedo leer el futuro, sabes. Vas a morir por C4. <ríe> Ryan, my friend. Como es una casa troll, <ríe> espero que no, eh. Espero que no. Ryan tenía 6 C4s, ¿eh? Uy, uh, Kala. Bueno. ¿Eh? Kala tenía cinco más. Troll no es, eh. Os lo digo ya. Esto no es troll. Esto también me va a venir bien. Vale. Esto no es troll. Esto no es troll. Vale. Mira, le voy a hacer un regalito a mis compañeros. Les voy a despertar con C4. Hostia, se puede ver, ¿no? ¿O qué? <ríe> <ríe> <ríe> Hasta luego, compañeros. Déjame ver estos trajes. Esto por aquí. Adiós. <ríe> que se entere todo el mundo. Y mira, carne que me hacía falta, tío. Yo la verdad es que siempre soy un hombre hambriento. Hay más cofres. Sí, sí, sí, sí. Ahora lo vemos. Mira. Plus. 28 C4 más. Llevamos ya 72 C4, ¿eh? ¿sí? Atentos. 5000 de chatarra. ¡Hala! ¡Hala! Venga. Uf, uf. Señores, volvemos a ser millonarios, más aún. ¿Qué está pasando hoy? No lo sé. Hoy nadie defiende sus casas, ¿eh? Muy bien, tío. La carne, la carne, la carne. Ahora voy a tener que hacer un... Un armarito. 72 C4, tío. ¡Yas! Y 138 aquí, tenemos 406.000 de alta calidad. 17.000 de pólvora... La piedra, 100.000 de esto, 77.000 de aquello, ¿qué dice el loco? Ala, ala, ala, ala. Esta gente vive en otra liga, ¿eh? Como se nota que no les venía a nadie. Les venía. 455 Tech Trash. Eh... Bueno, se viene el counter, eh, ojito. ¿Eh? Lo que no sé es que me está rompiendo. No, habrá subido arriba, ¿no? Bueno, por si acaso, vamos a ir a casa. Vale. Pero loco, son chino farmers, enciérrate. Eso es verdad, eso sí que lo puedo hacer. Qué pesado el pavo, ¿no? Vale, como está tirando misiles, ¿vale? Lo que no sé es de dónde, tío. ¿Se puede ser más pesada en la vida? Eso lo ha fallado, creo yo Esta peña no tenía por cuatro ¿no? No creo que pueda volver, ¿eh? Yo creo que la siguiente ya no podemos volver, ¿eh? Te lo digo Pero vamos, que si podemos volver Me encargo de ese hombre, ¿eh? Te lo digo Vamos a por él Me la ha petado Ya está Bueno, ahora ha conseguido su objetivo Lo que no sé si sería dueño de la casa, ¿eh? Me dejas volver allí con TP, intento matarlo ¿Se puede? Vale, perfecto, gracias, tío Embarco y mochila, creo que está dentro ¿Qué dices? ¿En la casa? Pero no ha podido llegar a mi puerta, ¿no? ¿O, ¿O es el dueño? Igual es el dueño, ¿no? Me traía muchas balas, ¿eh? Sí, sí que está en la casa Puta. se te va a decaer ¿qué? ¿se ha hecho árboles? oh no ¿dónde está? se ha tapado pero ¿no tengo yo privilegio? ¿Qué dices, tío? ¿Te has tapado? Se ha tapiado Para llevarse el look que quedaba No se la puedo reventar con esto, tío Una, dos, si no puedo Qué hijo de puta, tío vamos a la casa y estás con una persona, esto se va a poner divertido, pues no tanto porque se han cerrado para irse. Nada. A ver si está arriba. No me estará haciendo la 13-14. Lo que mejor es que igual había algo más, ¿no? ¿O qué? ¿Me había dejado algo más yo? Creo que no, ¿no? Se puede dar una casa pero hay gente. <ríe>